Bueno hola, ¿cómo están? Nada, queríamos contarles que este fue nuestro último día de grabación todos juntos al menos. Así que nada, esperamos que disfruten, que les guste la serie porque escucho sí. es mucho mucho. mucho. Sí. La serie se va a ver por YouTube, así que suscríbanse, vean todos los capítulos. También nos pueden seguir en Instagram, Exacto. en TikTok, en Kawaii. No se lo pierdan. <risa> no se lo pierdan, está todo muy lindo. Adiós. Nos vemos, nos vemos. Bye bye.